Licenciada, gracias. Bienvenida a Contacto Diario. Qué bueno que está con nosotros. Buenos días. Saludar a todo el pueblo de San Francisco de Macorís y con ello a la, toda la comunidad educativa. Es un gran placer estar aquí en tan prestigioso programa. Qué bueno. El placer es nuestro. Eh, licenciada, vamos a iniciar este conversatorio, ¿verdad? Antes de adentrarnos ya a lo que son los temas propios... De, de la educación y de su función como directora regional de educación conociendo un poquito sobre María Guadalupe Bruno ¿Quién es? El María Guadalupe Bruno de Durán en estos momentos sí, de, de, Durán. de Durán es una persona que desde muy pequeña anheló con ser maestra y gracias al Señor ha cumplido su sueño madre de tres hijos esposa de un gran hombre como es Alberto Durán y una persona que anhela que todas las cosas se hagan bien, todos los trabajos. Y más cuando está, cuando en ese momento está encabezado por mi persona. Me gusta el trabajo en equipo. Me gusta que, la, que las personas se sientan bien, cómodas en el lugar de labor. Y me describo como una persona de servicio. Tanto a Dios como a todas las personas que me necesiten. Qué bueno. Eh, saludar y decirle que estamos compartiendo, como siempre, con nuestro compañero Sergio Romero, que está ahí, ya está en pantalla. la de la conciencia, la de conciencia. Así es. Licenciada, eh, ya usted habló de que soñó con ser maestra y es maestra. Eh, me imagino que en ese proceso soñó también con construir su propio proyecto de vida que es su familia y ya tiene su familia a quien aprovechamos para saludarle de manera especial a nuestro querido amigo Alberto Durán su distinguido esposo háblanos un poco sobre su experiencia que es otra, tal vez un sueño pero ya la vida la ha puesto en el camino eh, esta responsabilidad que es sumamente importante de maestra pasa a ocupar la dirección regional de educación en lo que va de, como directora, ¿cómo puede usted describir la experiencia que ha tenido? Bueno, esta experiencia ha ido de proceso en proceso, porque de ser maestra pude ser maestra líder en el centro que laboraba y luego coordinadora pedagógica. Desde ahí pude llegar al lugar que ocupo en este momento como directora regional de educación y la verdad es que es una experiencia hermosa. Yo le llamo una escuela gigante, muy gigante porque compone todos los centros educativos de la regional. Eh, es más fuerte el trabajo, claro que sí, pero lo, la, la, la satisfacción también es mayor cuando podemos servir y ayudar desde ese lugar. Representar al ministro de Educación, el doctor Roberto Furcal, desde ese departamento que me corresponde, es un gran honor para mí. Un hombre serio un hombre trabajador, honesto, emprendedor, que ha dicho que sí en estos momentos en que nos encontramos en pandemia y él ha dispuesto y ha trabajado para que el pan de la enseñanza llegue a todos los hogares, que es algo muy importante. Recuerde que una parte, la parte más importante y que le verá al ser humano es, es la educación. Sí, es. Licenciado. Hay un hay, hay, hay, mmm, mmm, que hay que mencionar, es que entra en un momento donde la educación cambia el sistema totalmente de enseñanza porque en la situación que estamos es una, una situación muy sui generis, una situación que nunca se había presentado la educación dominicana, principalmente la educación primaria intermedia y bachillerato nunca se había enfrentado a una educación eh, el online, electrónica, virtual o sea que es una etapa bien diferente de le usted, pero es más, ¿cuáles serán los proyectos para tratar de que esta, esta, lo primero es que tú esto, esto tiene que ser algo que es momentáneo, pero en, el, ¿cómo se siente usted al manejar este grupo tan sofisticado tan y tan problemático como es la clase de, de igual que nosotros los médicos que es la clase de los profe, la clase de de este país que siempre tiene hay que buscarle siempre la, la vuelta en cuanto a eh, muchas cosas que se dan en, en, en estos en estos gremios cómo te va cómo te logra o va a lograr que esta, esta situación no sea un problema eh, entre entre ambas partes bien eso es, no, no es un secreto para nadie que en este momento de pandemia la humanidad ha dado un giro y con ello el sistema educativo dominicano. Nadie esperaba que llegara a una situación como la que tenemos, pero no nos podemos quedar de brazos cruzados. Por eso se ha dispuesto un nuevo modelo pedagógico que trae consigo enormes cambios, no solo para los estudiantes, sino para los docentes, nosotros como directores regionales, los directores distritales, los técnicos, tanto de la regional como de los distritos, los padres en sí, los mismos estudiantes, la familia, la comunidad en sentido general sabe que si no nos tomamos de las manos para hacer un trabajo cooperativo y colaborativo le, se hace un poquito más dura la situación, pero para poder enfrentarla y adecuando el, lo que tenemos al nuevo al nuevo modelo, se ha dispuesto de una nueva modalidad, ¿verdad? Y es que al no poder recibir las clases de manera presencial, pues los hacemos a distancia a través de los diferentes medios y recursos de tecnológicos y de comunicación. En este caso, la televisión y la radio. Pero no solo eso, sino que han tenido que utilizar... Una nueva estrategia que nos ha servido de apoyo desde el inicio, como son los cuadernillos, donde los padres son los primeros colaboradores de sus hijos con el programa Aprendamos en Casa. Y la, las evaluaciones, aunque son un poco más complejas, pero tenemos un diseño curricular que establece la evaluación por, la, por competencias, por los indicadores de logro, pero también una parte que es la producción de los estudiantes que es muy importante en estos momentos. La Adecuar eh, la situación que tenemos en los nuevos tiempos eh, es un poco difícil, pero no, pero para una parte, porque los estudiantes, que son de una nueva generación, viven con, con contacto a diario con lo que es el computador, con lo que es el televisor, eh, con lo que son los celulares inteligentes, por lo que se les ha hecho, se les ha hecho más fácil. El poder utilizarlos y adecuarlos a lo que es el sistema de estudio desde sus hogares Licenciada, ¿cómo evalúa usted, eh, por ejemplo, lo que ha sido este proceso? Porque como decía Sergio, usted le ha tocado en una situación, eh, bueno, no es para todo el mundo No solamente para usted, para FURCAL, para todo el sistema educativo de la República Dominicana Si le tocar evaluar lo que va en este periodo, que ha tenido que hacer de manera obligatoria Virtual, ¿cómo le evaluó usted lo que ha pasado? Bueno, para mí ha sido hasta donde vamos, ¿verdad? Porque todavía no concluye el año escolar y el plan de educación para todos preservando la salud. Ha sido exitoso en lo que va, en lo que ha transcurrido porque se ha logrado eh, una un alto porcentaje de estudiantes eh, estudiando desde, desde sus hogares. Se han entregado eh, dispositivos, laptops a todos los docentes y con ellos una capacitación continua en cuanto a los usos de la metodología de trabajo y en cuanto a los aprendizajes de los estudiantes. Valoramos mucho lo que hasta ahora han logrado porque eh, se muestra en los videos que ellos envían, en las producciones escritas. Pero no solo eso, también los testimonios que dan los padres en las calles que nos llaman por teléfono para decir y para expresar el agradecimiento a todo el, a todo el que tiene que ver con, este, con esta innovación, porque es, una nueva, es algo nuevo para todos, el continuar con las clases virtuales y a distancia para que sus hijos hoy puedan decir que el año escolar no se perdió y que están aprendiendo. Aunque, eh, hay que decir, hay sectores que han estado ocupando, licenciada, de que se vuelva a las aulas y esa es una, una, una pregunta también que tengo pendiente hacérsela, o sea, su opinión con respecto a, ese, a sectores que han estado ocupando de que hay que volver a la, a la clase presencial aún en medio de esta situación que todavía no se ha establecido lo suficiente como para poder decir, podemos volver a las aulas a recibir docencia. Sí, uno entiende la inquietud que tienen, porque la costumbre nuestra es enviar a los hijos a la escuela, a lo que estamos acostumbrados, pero hay que cabe destacar que no depende del Ministerio de Educación, no depende de la regional, sino de la evolución que tenga la pandemia en esta regional y en el país completo. No podemos llevar a las aulas a los niños cuando hay un alto índice de contagios. Por eso decimos, a medida que vaya evolucionando la, la pandemia, que vaya bajando el nivel de contagio, muchas cosas pueden cambiar, pero debemos esperar. Así es. Licenciada, eh, sin lugar a duda que ha habido, eh, yo le llamo así, cierto amorío, ¿verdad?, entre la Asociación Dominicana de Profesores, y el Ministerio no, de Educación, en lo que va, vamos a asumir que es por las condiciones eh, que se han dado. Es una pandemia que no es en el país, sino es en el mundo entero, y todo el mundo, todos los sectores han tenido que, que, que ponerse de acuerdo para que no se pierda el año escolar. Veo por ahí que está, se está barajando y está, le están dando los toques finales a un acuerdo entre educación y ADP con la finalidad de que se les cumplan con todas las exigencias que han estado exigiendo valga la redundancia los profesores y eh, educación a su vez también cumplir con una serie de, de reivindicaciones a cambio de que realmente los profesores se pongan a lo que tiene que estar que a dar clase y, y dejar de perder, eh, dejar de hacer huelga más bien. Eh, me gustaría la opinión suya en ese sentido. ¿Entiende usted que, que esto pudiera materializarse porque han, han surgido sectores que se hacen llamar eh, representantes de, de los docentes eh, como en desacuerdo, buscando de que tal vez esa, esa no se pueda rubricar para evitar eh, eh, que le den un golpe acechado, como dijo el expresidente presidente la ADP Hidalgo en el día de ayer en una declaración? La opinión de la licenciada en Guadalupe con respecto a este acuerdo que está a punto ya de llegar a de, de, de rubricarse sí. creo, creo que más que a Morillo es que ambos sectores han encontrado a un ministro de educación que ha dado respuesta a sus demandas y eso trae consigo que haya una cierta satisfacción en cuanto a las demandas que ya establecen y a lo que el ministerio le puede ofrecer la, la verdad es que se han hecho muchos acuerdos en años anteriores y no se han podido cubrir, han quedado a medias. Ahora hay un nuevo, tenemos un nuevo presidente, un nuevo representante en el Ministerio de Educación, que es maestro, que sabe el dolor y que tienen los docentes en las aulas, que valora el trabajo de la familia magisterial pero también de los padres y de los estudiantes y que está tomando en cuenta cada una de esas necesidades para poder cubrirlas entonces si en ese sentido son las luchas, los paros las huelgas y los reclamos y están cubiertos pues no tiene por qué haber ningún desastre en la ciudad o en el, en, el, en el magisterio entonces en esa parte eh, cabe destacar que ha sido uno de los ministros que ha abierto las puertas para el diálogo Es una forma muy viable para la resolución de los problemas Y más cuando se trata de... Y educación. muestra de eso es que ahí está la ADP sociabilizando para que eso se materialice Exactamente O sea que eso es muy, muy correcto Sí. Pues nada, pues nosotros vamos a esperar, eh, licenciada Que ciertamente eso se pueda materializar porque sería un gran paso eh, hay algunos que dicen, y conocemos cuáles son los sectores que dicen que es un palo acechado, porque son los que, los que tal vez no pudieron hacer lo que se está haciendo en el momento, eh, ahora, ahora se ponen del otro lado a cuestionar esas acciones. Lo que queremos todos los dominicanos es que ciertamente educación siga creciendo, ¿verdad? Y que haya no amorío, no es un amorío, sino, o si, si existe ese amorío, se puede convertir en un matrimonio, ¿verdad? No, no, no, no, no. Licenciada, eh, de verdad que nosotros, eh, agradecido que usted haya estado con nosotros, y tengo la información de que se han estado llevando a cabo una serie de acuerdos con diversos sectores, por ejemplo aquí en la región que usted dirige, eh, importante, y fue interesante que hiciera mención parte de esos acuerdos, esas firmas que se están haciendo con personas que se han acercado con el objetivo también, como decía usted, que no son amoridos, sino que se está cumpliendo con lo, con lo, con lo que debe de ser para que la educación siga creciendo eh, háblanos un poquito sobre esos acuerdos y esos encuentros que, están haciendo, que se han estado haciendo a través de la dirección para lograr fortalecer la educación aquí en la región Sí, mire y debo aprovechar el momento para más que mencionar, agradecer a todas esas personas que se han acercado a la regional, que quieren contribuir con, el, con, con la educación en esta región. Desde que llegué, lo que he recibido han sido llamadas, buen trato, mucho cariño y deseo de aportar. Por eso, eh, a pocos días de estar en la oficina de la regional, hicimos acuerdo tanto con el señor Eugenio Vargas, ...para lo que, lo que corresponde a la conectividad... ...y con ello... ...también eh, pudimos conversar con el... ...gerente general de, de Norte... ...con asiento aquí en San Francisco... ...el señor Pedro Moronta... ...para colocar o instalar... Eh, ...energía eléctrica en aquellos centros... ...que desde mucho tiempo no lo tenían... ...otros que la tenían... ...y por un simple proceso de reparación o re, reinstalación, tampoco disponían de ese servicio. Ah, de esa forma, también podemos destacar la, el apoyo recibido de Wilson Guillén, quien dijo presente para que aquellos centros que estaban y que corresponden a la parte rural, la zona rural, y que por cuestión de distancia no le podía llegar la electricidad, pues colocarle paneles solares con inversores y que pudieran también disponer de la energía eléctrica y desde allá ver las clases a través de la radio y la televisión, escucharla y verla, ¿verdad? Luego, vemos la oportunidad de llevar a los diferentes centros educativos que no se le puede establecer un proceso de cableado para la conectividad y nos ponemos de acuerdo con una serie de personalidades que si menciono aquí se me podrían quedar <risa> Pero lo van a conocer porque va a estar en el portal de la regional Y lo vamos a mencionar también eh, Espero que algún día eh, ese listado se pueda leer aquí, ¿verdad? Podemos decir entonces que eso ha sido una especie como de innovación sí. Que se ha hecho en la dirección para involucrar sí. a diversos sectores también que se identifiquen Claro como... que sí eh, Esas personas le han comprado equipos de banda ancha a esos centros y le han pagado seis meses por adelantado para garantizar es que haya... Es un aporte de esas personas. De centros. esas personas, un desprendimiento, que no lo vemos como un aporte económico, sino como una integración y colaboración a, a, a la educación de, de esta regional. Pero en los próximos días, y eso se lo adelanto, tenemos la firma de un hermoso acuerdo, y digo hermoso porque me encanta, no solo va a llegar a los centros educativos, y es con la construcción de los huertos escolares a los centros que no lo tienen, darle seguimiento a lo que sí ya lo tienen construido, pero hay una parte muy importante y es que estamos ahora en un... Eh, donde las clases son virtuales y los estudiantes no están asistiendo a los centros entonces No van a ser huertos virtuales, ¿verdad que no? No, familiares <risa> tenemos huertos familiares <risa> que van a ser llevados a las casas a los estudiantes con miras a que todos puedan colaborar que sea un huerto que le sirva para la familia donde haya un trabajo familiar, en equipo y que puedan también recoger frutos orgánicos ahí estamos eh, de acuerdo en la parte de, de Fulvio Ureña que usted bien lo conoce como viceministro de medio ambiente estaba Fran Ventura en agricultura estaba también la señora Nicole Cabas en ProSoli, entre otras personas que van a colaborar eh, tenemos previsto hacer una evaluación de esos hogares porque donde no haya un espacio físico para hacer los cuartos, ya sea en la parte del terreno, en el suelo pues se hará y ahí entra la parte artística ¿verdad? con la creación de hortalizas en materiales reciclables Llámese me se eh, puede ser en barriles cortados a la mitad y botellones que pueden ser colocados de manera eh, decorada en las paredes de esos hogares y puedan recoger algunos frutos de los que utilizamos al día. Qué bueno. Licenciada, pues nosotros de verdad agradecidos que usted haya aceptado esta invitación y decirle que este es un espacio que está Abierto a que podamos seguir compartiendo esas buenas y agradables informaciones eh, que se están haciendo a través de la Dirección Regional de Educación. Es un espacio que está abierto y usted es parte, ya a partir de este momento es parte de él. Gracias de verdad por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme. La licenciada María Guadalupe Bruno, directora regional de educación, estuvo con nosotros en la entrevista VIP en el día de hoy, jueves 4 de febrero del año. 2021. Vamos a una pausa y regreso pues ya está con nosotros